Sí, su desear, pero todo lo marino que hay. Desde que Messi ganó el Mundial, la pulga ha recibido una lluvia de felicitaciones. Increíble, creo que merecía tener un final como el que tiene. Pero no todos los futbolistas, por ejemplo, del Barcelona, han dado la enhorabuena. Al crack de Rosario. Sentido por muchas cosas. Futbolistas, exfutbolistas y personalidades del fútbol. Todo el mundo se volcó con Leo Messi tras la consecución del Mundial por la Pulga y la selección argentina. La Pulga ha cerrado el debate sobre el mejor jugador del mundo y es que era lo único que le faltaba. E incluso el propio Fútbol Club Barcelona en sus redes sociales felicitó a su leyenda de forma efusiva. También es compañeros que tiene aún la Pulga en el Barcelona. Felicitaron la consecución del título, pero hay cuatro de ellos que no lo hicieron. Vamos a ver quiénes son y cuáles podrían ser los motivos. Por una parte, tenemos a Marc-André Stegen. Nadie desconoce que la relación entre el Meta y el delantero del Paris Saint-Germain no era la mejor. Incluso el meta en su despedida cuando Messi salió del Barcelona ya dejó entrever que tuvieron sus choques. Este sería el principal motivo de la no felicitación de Telestegan a Leo Messi. Luego tenemos dos holandeses, Memphis Depay y Frenkie de Jong. Todos sabemos qué pasó en ese Argentina Países Bajos de cuartos de final con toda la tensión y todos los rafes entre los jugadores que hizo que los holandeses acabaran muy molestos con la actitud de los futbolistas argentinos. En este caso, Frenkie de Jong sí que fue compañero de Leo Messi en el Barcelona, pero Memphis DePay no lo fue. Y ya por último, el que tampoco se ha pronunciado en redes sociales ha sido Ansu Fati. Todos recordamos en los inicios de Ansu Fati en el primer equipo aquel abrazo con Leo Messi. Pero el cambio de agente de Ansu Fati pudo hacer que esa relación se deteriorase, ya que a Ansu Fati en ese momento lo llevaban la familia de Leo Messi y cambió a la gente portugués Jorge Méndez. Aunque Ansu Fati en los últimos días se deshizo en elogios hacia Leo Messi y ese detalle que decimos, aquel abrazo que se dieron los dos... Ante las cámaras vamos ahora a hablar de Luis Suárez que ha estado acompañando a Leo Messi en estas vacaciones navideñas y es que el propio Suárez y su mujer Sofía Balbi han querido viajar hasta Argentina para celebrar como decimos junto a Messi y su familia el trofeo, un gesto que el propio Leo ha querido agradecerles de forma pública a través de las redes, gracias por venir amigos, les quiero mucho, así lo ha escrito en sus stories de Instagram con una foto de los cuatro todos muy sonrientes recordemos que Luis Suárez por ahora no tiene equipo aunque hay rumores de que podría acabar en el gremio de la liga brasileña estaremos al pendiente nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo